Antes de finalizar, tengo una información importante. Atención país. Ahora mismo lo publicó el señor Santiago Matías en su cuenta de Instagram. Adivina quién le dieron visa norteamericana. A Topo Point. No, ojalá. Es una mujer. <ríe> Estuvo por puta loco, que le ven eso. Es a, la a la loquetea, a la loquetea del equipo de... de, de, de ¡Amelia Alcántara! Ah, ah, ah, pero qué bien. Señores, sí, Amelia preferible. Alcántara. Vamos a ver si un chico consigue una foto de Amelia Alcántara. Oye, él, qué alegría le ese, dieron, sí, ese hombre. Sí, porque le dieron una... ¿Eh? Eh, aquí son cuántos, le dieron de... de okay. Vamos a ver cuántos fue que le dieron. Ahí le dieron de 20, de. ok. Un año, un año de visa de trabajo. ¿de? Le dieron a Amelia Alcántara. Yo y, dice, le, y dice aquí Santiago Matías, que es la comunicadora... Más pegada, más famosa del, del país, ¿es cierto? Ella te embaja ahora mismo. ¿Cómo que embaja? Pero yo un video diciendo que ella tiene seis meses sin hacer nada y que shush, shush, se toca. Ah, no lo he visto, no visto. Claro, pues eso está. Entonces Amelia Cantara es el, el rating de, de ese programa, de Sin Filtro. O sea, señores, mírenlo ahí, ahí está Amelia Del programa Cántara. sí, pero Amelia tenía mucho tiempo que no se, ve, se veía no, en vuelta en No, fue bien 2019. Que bueno, y qué bueno, al parecer ella está madurando. Sí, 2019. Por cierto, Neto, ¿tú sabes que Amelia Canta fue... <risa> fue la comunicadora oficial de, de, de, de la fiesta del pueblo, de, de gobierno Ay Dios mío ¿Cuánto se estará ganando? No, ¿Quién fue que la ganó? Está bien, eso? porque es que si ella es la figura más pegada Tiene que el gobierno tiene que cagado una forma Tú sabes cómo se Debió maneja aquí, ¿Tú, bueno. sabes tú sabes que eso se maneja mira, con... Tú sabes que eso se maneja con alguna botella mira, Alguna mira, botella ya Mira, tiene? No, pero es que eh, Amelia es la más pegada dice, Y está bueno mira, que mira, la... Mira, a mí tú me dices, ese es Amelia yo no sé. No, hablado qué... hablador, Neto. El mayor hablador. está pegado. Neto, usted es El mayor está, El hablador, está neto. pegado. No, es no. hablador, ¿no? No, no, no, no, no hablador. yo no me fijo en no, no, no, la cara. No, no, no, A mí puede ser, ese es Amelia, ese Amelia. No puede eso. Neto. Yo no la conozco. El mayor está pegado, Yo, porque de chiquito, en Oye, oye. Desde y que sin embargo de llevan a oye, toda desde la que un, del gobierno, cabezado, eso se maneja con botella, tú lo sabes. Oye, un el, no, no, el gobierno tiró su huevo en la fiesta de del pueblo, pero decir que Amelia no tiene un impacto, que lleva gente, lleva a gente. ¿Cuál es gente que lleva ahí? Es que tú de no puedes decir que tú no conoces a Amelia, eso es falso de ti, tú estás siendo hipócrita no. Tú estás siendo hipócrita Yo veo un cabezado, pero que el físico de ella no lo veo bien, o sea, no puedo decir tú eres Amelia... Porque cuando yo veo un encabezado a Mile de Cantara, yo no lo veo. <risa> y sigo por ahí porque es que una mujer que ¿qué, qué te puede dar a Mile de Cantara. Pero ella tenía mucho tiempo. Un morbo es lo que vende. Un tenía, morbo, Feliz. Pero ella no tenía mucho ¿Qué? tiempo. A ya que no con Ahora que la suerte a los foques. Ah, bueno. Que ella pega con los foques. Eso sí, estrategia. Pero tú no puedes decir que tú no la conoces, esto Eso de que tú, tú, tú estás siendo mezquina. Mira, si la ponen si ahí. Era, que era pareja de tu padre. No, no, mira, si la ponen ahí. Oye, oye, escucha Escúchame. Escúchame. Si la ponen ahí, ahí no y nada. yo llego y le miro la cara, no sé quién es Amelia Canda. Tú sabes, mentira, neto, tú sabes, ¿tú la conoces tú sabes, eso es mentira. Pues aquí yo no pierdo aquí mi tiempo. Todo a el mundo conoce Amelia Es que todo el mundo. Ella y la mami Jordan. Ella y son son la mami Jordan tu favorita son tu favoritas. La mami, mami Jordan. jala la más gente que ella. No, neto, claro que sí. No, no, no. No, la eso. No, no, eso es mentira, A la más gente la mami Jordan, ponle en el parque. Un día, mami Jordan el miércoles, a mi le canta el jueves. Neto. Y no se tira los focos para la calle a buscarle gente a Alcántara No me digas eso. Neto, no, tú estás haciendo injusto con Amelia. Sí, Amelia no, es no, muy sí. conocida ahora. Mismo, no, muy eh. conocida. No. Y le fue. Emma fue la una de las más destacadas comunicadoras en Domingo. De destacada. Por sus escándalos. Sí, sí, por, su, sí, por, por, su por su forma, su forma de, ser de ser y sus escándalos. Eso, eso es su estilo locura de Nosotros, aquí, nosotros somos destacados por lo que yo, hablamos. Mírame. Yo lo que. Amelia destacada por lo que dice en su programa. Eso es. Está en ese programa. Óyeme, El que tiene talento y es reconocido que pone un programa ella sola. A ver quién la va a ver. Claro, Neto, porque ella no va a tener la estructura. Entonces, no pero me hable de eso. Ella pegó, pero pegó. No me le eso. pegó y le va bien. No me hable de eso. No 70 a millones le invierten hasta eh, una no, publicidad. No, no, no. no Amelia pega sola. Óyeme, que pega sola. No, no, no, no. Yo he puesto, mira, la cabeza mía. Neto, vamos arriba. Si sí. sí, lo fue. Se que la suerte se muere. Si lo besaste, la suerte se muere. No, la no, forma. creo. Ella ha mejorado se bastante. Mejorado y puede mejorado, seguir mejorando. Mejorado, se puede eh, dar el caso se de. Que ha mejorado, que aprendió a bailar. Néstor, no, pero se puede dar el caso de Sandra Berrocal. Sandra Berrocal. Sandra Era... Berrocal nunca fue morbosa. No, esa, no, no? no hizo morbo. No, no? No, no hizo morbo. televisión con morbo, no, pero, ver, pero no tenía las capacidades que tiene ahora. Ella se educó. Amelia puede hacer lo mismo. En palabras. Óyeme, no, óyeme. Porque. Oye, Sandra Sandra, no muy Sandra sí, modelo, Santa tú, María, Santa María Madre de Dios, pero no era morbosa como Que no como, era como, que... Como, no, no, no con palabras video. no, con palabras no. Yo yo, entiendo, palabra, yo estoy no. de acuerdo con eso Con palabras no. Pero Ahora ella era morbosa busca, con, con el físico. Busca, porque ella mira. era la vitrina de 3 bueno, ¿no tú lo sabes. No era morbosa con, con lo que Pero era. No era la vitrina de 3 La loca, loca vieja no. esta, con la loca. Ay, el eh, que Amelia tenga Kandra. su cuerpo que lo enseñe, porque eso me enseña. Oh, no ah, que no, ah, no, ah, no me diga que no es morbosa. No es morbosa. Pues ella salía de nua, era. No, no salía de nua. Entonces a Melia Cantra la han puesto ahí. No, ella se ha puesto, la han puesto ahí. Y tú lo no sabes que ella qué fue la más. de la A los focos agarra una batata y la hace famosa. Ella una es vez. la más famosa de 2019. Vamos a dar la pausa y cuando retornemos, Talento. vamos a hablar de ver, esa loca, algunos temas locas. No hables de la mujer. loca, mujer de esa loca. Es lo que una loca. Oye, oigan, ay, <ríe> Igual oye. que la comando. Vamos de Genesis, a la pausa mami, y volvemos con mucho más. <ríe>